Hola, buenos días, mis Curly. habéis visto qué mona me he puesto hoy? Pues lo prometido desde deuda porque os dije que os enseñaría mi nueva adquisición del mercadillo. Así que ya tenía una marca de esta, ya tenía un bolso de esta misma marca, que se llama Bellido. Ya sé es que Bellido es una marca típicamente Spanish, o sea, y hace cosas de piel muy bonitas. Entonces mi primera adquisición de esta marca, que la descubrí un día en el rastro de Zaragoza, me costó un euro esta. A mí me encanta, porque tiene, no sé, ya lo enseñé la otra vez, tiene una cuerda para poner colgártelo, ¿vale? Y luego, pues, se transforma en cartera. Pero mira qué mona, ¿eh? o sea, es monísima. Mi madre a mí no le gusta, dice que parece de vieja, pero a mí me encanta, porque me parece así que, es, no sé, está muy bien. Uh, le hace falta también un poco de mano de crema para, para pieles, que ya lo voy a buscar a ese encuentro. Y luego ya el otro día fue increíble. Iba, bueno, hace unos dos meses así, iba con una amiga pues, en, un, en un sitio que se llama El Anguema. El Anguema es, una, es un barrio de Malabo. Mm, típicamente es con español, porque ahí estaban todos vivían la gente española, que vivía aquí, las casas siguen siendo igual. Y bueno, es un barrio que es como más abierto, más amplio. Y los miércoles ponen ahí un mercadillo de Asamse. Asamse es como llaman ellos o a sea, cuando ponen la ropa en el suelo, entonces la gente tiene que ir rebuscando, ¿vale? Porque suele ser más barato: un franco, no perna 100 francos, 2 euros, tres euros hasta 500. Bueno, 500 ya lo ponen colgado, ¿vale? Entonces a partir de 500 ya sí, la que tienes un poco de categoría y ya lo ponen colgado. Entonces el mío no me costó 500, vale, el bolso se este los voy a enseñar, me costó 2.500, ¿vale? Yo no gasto mucho dinero en, en ropa ni en cosas porque las cosas materiales, las que a mí no me interesan mucho excepto cuando me nada. <risa> o sea, que, que Pero y por qué no con él? El... <risa> Trabajo con él, el... así que. Eh, pero me gusta comprarme cosas especiales, sabes, como este bolso que fue una casualidad porque íbamos andando como os he contado y el ojo se me fue y dije, Ay, me encanta y cuando ya lo había comprado miré dentro y me, me, fue, me fue una sorpresa que fuera también bellido, ¿no? lo que me gusta de la firma bellido es que siempre es que son productos de piel de toda la vida, sabes, te va a durar mucho. Este es de segunda mano, o sea que la señora que utilizó ya por lo que fuera no sé si se lo no sé bueno tiene aquí una pequeña rozadura, que me han dicho que esto con un poco de betún o crema negra para, los, para la piel se va, ¿vale? Pues a mí me encanta. Es perfecto para llevar, pues, tus, tus documentos. Si lo abres también, mira, puedes llevar aquí tu tablet, tu tornador, mac MacArt, mac que, es, que es, es más pequeño, ¿no? Porque el mío es un poco grande, garante, no me cabe aquí. Pero la verdad que me encanta, ¿vale? Es, es una carterita, es muy elegante o sea, es como mira así, ¿no? como las fotos que hacen ¿no? Sí. así pues eso eso es quería decir, esa es la última adquisición aquí en la isla y nada más ya no me compro nada más porque yo no soy muy materialista y nada, y eso es todo. Y bueno, esto ya me lo habéis visto, que es un, una chaqueta china que me encanta. Me, esta me la robó una amiga mía, no me la he comprado, me la regalaron. Y la que es muy bonita. Viste mucho, ¿vale? Y ya está. Entonces este es el vídeo de hoy. Eh, he hecho un descanso porque estoy trabajando unos textos. He hecho un descanso pues para hacer los vídeos para cuando tenga el internet subiroslo, ¿vale? Y antes de irme, recordaros, por favor, que ya podéis descargaros mis dos nuevos libros. La inspectora Carter, que es mi primera incursión en el thriller, ¿vale? No eh, ve la policía acá. <risa> eh, es un largo, largo verano de sudor y muerte. Y eh, si os interesa el coaching, la motivación, el empoderamiento, pues tenéis eh, un, diario de un diario de autoreflexión, cuyo nombre es Libera tu mente, que es en inglés Free of Mind, pero está escrito en español. Así que os va a encantar. ¿Vale? descargar en Amazon o Google Play. ¿Ok? Cualquier incidencia que tengáis, por favor, no olvidéis escribirme en naturalcurly.com natural o en natural.gmail.com ¿Vale? O curlymange.gmail.com Y si tenéis mucha, mucha, mucha prisa, carmen.mange.gmail.com ¿Ok? Vale, pues eso es todo y nada, me alegro mucho de veros y besitos, besitos a todas mis seguidoras que por cierto me encontré a una en el supermercado el otro día, me hizo mucha ilusión, ella es muy linda, me reconoce por mi voz y que si tengo una voz muy peculiar, bueno, no sé, así que juzguen ustedes, así que nos vemos pronto y hasta luego. Y sí, sí, pronto tendré esta, esta parte más bonita. Chao.